marco, lo bien que me había quedado todo el rollo pero no se me había grabado venga, vale, vamos a ver si esta segunda vez, sí vamos a ver los principios básicos en geología, principios básicos en geología son cinco y vamos con el primero principio de superposición de los estratos, ahora me lo sé ya esto de, de memoria eh, fue enunciado por Nicolás Esteno ...en 1668... ...y dice lo siguiente... ...en una serie de depósitos sedimentarios... ...no deformados... ...cuidado con esto y ahora después lo explicamos... ...el orden de sucesión... ...de los materiales... ...del más antiguo... ...al más moderno... ...se establece... ...de abajo... ...hacia arriba... ...esto es de cajón... ...los materiales antiguos son los que están bajo del todo... Los materiales más modernos serán los que están arriba del toro, del todo. Si tú vas tirando materiales a un pozo, los materiales más antiguos son los que estarán abajo del todo y los más modernos son los que acabas de tirar. Estos son los más modernos y estos serían los más antiguos. Lo dibujo así para que nos dé tiempo... ...a visualizar esto, este primer principio de superposición de los estratos... ...pero cuidado, cuando hay un pliegue tumbado, cuando hay un manto de corrimiento... ...estratos más antiguos pueden quedar por encima de los más modernos... ¿Eh? ...cuidadín aquí, por eso se dice que en depósitos sedimentarios no deformados... ...si hay deforme, deformación, pues puede darse esta paradoja... ¿Eh? ...vamos a ver una imagen... Más bonita. ¿Vale? Aquí están. Aquí están los principios de esteno. Si te preguntarán los principios de esteno, el primero, el de superposición de los estratos, tiene incluido pues, dos más que lo vamos a ver. Mirad, el primero ya lo, lo hemos visto. Principio de superposición de los estratos. En una secuencia no deformada de rocas, no deformada sedimentarias, el estrato más antiguo es el inferior, más profundo, y el más moderno es el estrato superior, el más superficial. ¿Eh? Ahí tenéis los estratos, los más recientes serían los de abajo y los más antiguos eh, serían, eh, digo, los más recientes serían los de arriba y los más antiguos serían los de abajo. Principio de la horizontalidad original dice, los sedimentos se depositan en capas horizontales, más fastidiado. Imagínate tú una cuenca de sedimentación, un río, el río Ebro, que llega al Mediterráneo arrastrando materiales, esos materiales ¿cómo se, ¿cómo se sedimentan? ¿En vertical? ¿En oblicuo? No, se sedimentan por gravedad en capas horizontales. Ese es el principio de la horizontalidad original. Y el último principio es el principio de la continuidad lateral. Dice, los estratos se extienden originalmente en todas las direcciones, adelgazando hasta alcanzar grosor nulo o hasta que terminan contra los bordes del área original de sedimentación. Pues nos volvemos a imaginar ahí en Tortosa, en el delta del Ebro, el Ebro tirando sedimentos al mar Mediterráneo y ahí llegarán sedimentos hasta Betes o, a saber, hasta Mallorca. ¿Pero dónde acaban? Pues en la desembocadura del, del, del río. O sea, habría un estrato enorme, pero que tendrá un fin una finalización que será en la desembocadura. Eso es el principio de la continuidad lateral. Igualito, pero con principio y fin. Segundo, principio de sucesión faunística. Vamos a ver. Enunciado por Smith. Pongo el nombre porque en unas preguntas de selectividad vio, si pone quien lo anunció, 0,50 puntos. Entonces, pues, Smith. El, segundo, ...el principio de sucesión faunística... ...los estratos que contienen los mismos fósiles... ...tienen la misma edad... ...aquí voy a poner unos caracolillos antiguos... ...poco evolucionados... ...otros que ya eran más evolucionados... ...y los últimos hay unos, unos ammonites bien evolucionados... ...pues en cada estrato si tienen los mismos fósiles... ...ese estrato es de la misma edad... ...y hay unos fósiles guía... ...que nos ayudarán a saber la edad de los estratos... Lo de los fósiles guía, eso tendría que ir en otra pregunta, en la edad de la Tierra y demás. Y hago este dibujito para perder tiempo. ¿eh? Vemos que hay una sucesión faunística y que los, eh, los bajo del todo, los fósiles bajo del todo, son los más antiguos y los de arriba son los más eh, modernos. Y cada estrato tiene la misma edad. Aquí pues, eh, lo mismo, una imagen, los estratos que se depositaron en diferentes épocas geológicas contienen distintos fósiles, a distintas épocas distintos fósiles, y ahí tenemos unos, unos ejemplos eh, de trilobites, de amonites y de caracolillos y terciarios Tercero, principio del, actual, del actualismo. Dice, enunciado por Eratóstenes, Eratóstenes, un siglo antes de Cristo, el bestial el bruto, el bruto que calculó el radio de la Tierra con un palito, un pozo y trigonometría. Bueno, pues Eratóstenes, que era un bruto, eh, sabía de todo, dice que la deducción de los fenómenos pasados que no podemos observar solo es posible a partir de la observación de los fenómenos que se dan en la actualidad. Eso es que sí que podemos ver, ¿eh? lo podemos ver. Un volcán. En la época de los dinosaurios, de hace 100 millones de años, pues tendría que ser igual que un volcán que ahora. ¿eh? Igual, haría un cono, caería lava, ¿eh? como este, que si voy a Hawái, pues ahí veo cómo es el volcán ese, o al Stromboli en Italia, que tiene más pinta este, y me hago un selfie con él. ¿eh? ¿Por qué? Porque siempre los volcanes pues, habrán sido de la misma manera. Ahora y hace 100 millones de años. Venga, cuarto. Principio de la sucesión de los acontecimientos geológicos. Vamos a ver. Dice, todo acontecimiento geológico es posterior a las rocas o a cualquier otro fenómeno afectado por él. Esto es de cajón. Si aquí tenemos unos estratos y hay un acontecimiento geológico que es una intrusión magmática, un dique, ¿eh? y corta los estratos eh, que hemos visto por arriba, pues este este que corta es posterior, ¿eh? y los otros son anteriores. Aquí vemos un ejemplo, mira ahí arriba, en, la, en, la, en el dibujo de arriba, una intrusión magmática en naranjita que corta a ese estrato de fucsia y marrón, y bajo también pues vemos una serie de fallas que han afectado a unos materiales, pero a otros no. Pues a las estructuras que afectan esas, esos materiales serían posteriores y las que no afectan serían más modernas. esto es un principio bastante fácil de deducir. El último, también muy sencillo, dice principio de inclusión. Un fragmento de roca. Preso, qué bonita palabra en el seno de otra roca es más antiguo que ella. ¿Qué quiere decir? Que si nos encontramos fragmentos de roca dentro de un estrato, esa roca es más antigua que el estrato. Además, mucho más antiguo. Se formó antes de que se, se formaran eh, los estratos. Fragmentos de roca son más antiguos que el estrato que las contiene. Muy bien. Vamos a ver otro dibujito. Aquí tenemos una intrusión granética. Si la intrusión granética ha arrastrado rocas, esas rocas que están embebidas en el batolito este son más antiguas que el propio batolito. Eso es de cajón. Ahí también veríamos una discontinuidad erosiva y angular. ¿eh? Otro ejemplito. Discontinuidades. Discontinuidades. Uf, esto es una pregunta súper importante porque nos puede salir como pregunta, y en todos los cortes es que nos preguntan una discontinuidad. En todos los cortes geológicos sale alguna discontinuidad. Entonces, vamos a ver eh, las cuatro que hay. Primera, mirar los estratos de abajo inclinados y los de arriba horizontales. Esto es una discordancia erosiva y angular. Están en diferentes ángulos. Entre lo de arriba y lo de abajo ha pasado un ciclo geológico. Otra. Vamos a ver. Mirad, cuando falta, falta un, un, una deposición entre lo de arriba y lo de abajo, eso se llama, esa línea se llama, sería un, un hiato, eh, eso se llama una disconformidad. ¿eh? Había, ahí ha habido una interrupción en la, en la continuidad del registro. ¿eh? Eh, eso se llama disconformidad. Lo de arriba y lo de abajo no son conformes. Bien, cuando... Eh, hay un contacto entre materiales no sedimentarios y sedimentarios como este granito de abajo y sedimentarios de arriba esto eh, se llama una inconformidad inconformidad entre no sedimentario y sedimentario y por último cuando parece que no ha pasado nada pero lo de arriba y lo de abajo son de distintas épocas pero ha habido un lo de arriba es más moderno una interrupción de la sedimentación ...durante millones de años... ...pues aunque sean paralelos... ...se llama paraconformidad... ¿eh? ...ahí tenemos las cuatro... ...discordancia erosiva y angular... ...disconformidad también se llama... ...discordancia erosiva... ...inconformidad... ...y paraconformidad... ...aquí os voy a poner una... ...diapositiva para que se nos meta... Eh, ...en la cabeza porque... Eh, es, es, es, ...esto es súper importante... ¿eh? ...tenemos que tener claro... Estas cuatro discordancias que van a aparecer en todos los cortes que os pongan en selectividad. Y en los exámenes igual, de segundo bachirato. Repasamos. Primera, discordancia angular Veis que los estratos de arriba y los de abajo están en diferentes ángulos. La de abajo se plegó, la de arriba es horizontal. La siguiente, entre lo de arriba y lo de abajo, son paralelos, pero ha habido ahí una erosión de lo de abajo. Y después un depósito de lo de arriba, aunque sean paralelos, disconformidad en este caso. Inconformidad, la más fácil, entre material no sedimentario, por ejemplo, aquí hay granito antiguo y arriba una serie sedimentaria. Eso se llama inconformidad entre material no sedimentario y sedimentario y la última, una paraconformidad, la más difícil de ver. La paraconformidad es que estratos paralelos se han puesto encima de estratos paralelos, pero ha habido una interrupción de la sedimentación durante varios millones de años. Y aunque sean paralelos, esos estratos tienen ahí en medio un hiato, una laguna estratigráfica y esto se llama paraconformidad. Bueno, pues aquí acabamos. Hay bastante gente que me pregunta... ¿De dónde son esas montañas de colores? Pues son de unos 100 kilómetros de Cusco, en Perú. Y tuve la oportunidad de verlas hace unos años. Ahí hay otra foto ahí con el fondo del Machu Picchu. Bueno, la verdad es que siempre he sido viajero y me ha gustado viajar por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo... Digo desde Alaska, Nueva Zelanda y desde Ushuaia, Siberia, eh, China, Nepal, donde os podáis imaginar. Siempre ha sido mi ilusión viajar desde pequeñito y, y lo he podido hacer. Así que yo mm, os aconsejo que el que pueda viaje porque viajar abre la mente y si sabes algo de geología, ves las cosas con otros ojos. Aquí la gente se fijaría en los colores de la montaña, los siete colores. Pero yo, claro, yo veía anticlinales, veía sinclinales, veía los estratos, me imaginaba de qué estaban hechos. Mucha gente dirá, pues vaya friki. Bueno, vale, tío, pues a mí no, no es que me vaya la vida en ello, pero me gusta, me gusta cuando viajo ver las cosas que me cuenta la Tierra. Bueno, me dejo de rollos. Eh, aquí tenéis más información. Eh, si picáis en Google Carles Geología ya sale mi blog y ahí en el blog hay de todo. Están todos los apuntes gratis, muchísimos recursos para profesores gratis y para estudiantes de selectividad y de segundo bachillerato. Así que os aproveche. Por cierto, eh, <risa> ayer salió que eh, parece ser que si no hacéis ninguna burrada vais a probar todo segundo bachillerato en España por lo menos, porque vais a titular todos. Así que, bueno, yo, yo os aconsejo que sigáis estudiando, aunque las informaciones sean las que son. Yo creo que geología, sí, digo geología selectividad, sí que va a haber. Pero bueno, eh, esa es la intención. A lo mejor tampoco hay y entráis todos a la universidad by the face. Venga, un abrazo y hasta el próximo. Chao, adiós.